Retornamos con las informaciones y nos trasladamos hasta Tarija porque allí eh, se presenta este incendio que aún no ha podido ser eh, sofocado en la reserva de Sama. De acuerdo al informe que ha emitido el, eh, las autoridades policiales, 200 efectivos se encuentran desplegados en la zona. A través eh, del, de, la, de Codivar también de otras entidades, como ser eh, Gobernación. Eh, ...voluntarios también que están colectivando en el lugar, aproximadamente se tienen 250 eh, personas... ...que están realizando el control de este, de este incendio forestal. 200 efectivos policiales fueron desplegados para sofocar el incendio en la reserva de Sama, en Tarija. Otros grupos especiales también trabajan para terminar con el fuego. Tenemos ahí cisternas, cinco cisternas que están trabajando en el lugar, tres de la policía y dos de la alcaldía... Eh, también eh, tenemos un caso bombero que está realizando la labor de control de este incendio forestal. Eh, afortunadamente no se tienen daños eh, forestales eh, en, en el lugar. Entonces se está haciendo el control correspondiente. El incendio se descontroló entre Coroma y Marquiri en la provincia de Méndez de Tarija. El siniestro forestal fue reportado a la mañana del jueves y la reacción fue casi inmediata. Sin embargo, aún no se logra controlar el fuego. El último reporte que hemos recibido en horas de la mañana es que se habría eh, reavivado nuevamente el fuego por algún sector ahí de la Serranía. Eh, sin embargo, se está realizando el desplazamiento de todo el efectivo policial a objeto de poder realizar el control correspondiente de este incendio. Reportes de bomberos dan cuenta que por las ráfagas de viento no se puede sofocar el siniestro y que existe el peligro de que este se extienda. El incendio se expande a zonas inaccesibles. El fuego avanza y pone en riesgo algunas viviendas en Marquiri. Informes preliminares dan cuenta que aproximadamente 70 hectáreas están afectadas. Vamos a propósito del tema con nuestra unidad móvil hasta Tarija. Paola Gutiérrez, ¿cuál es el reporte que se tiene al momento? Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Actualizamos la información con respecto al incendio. Nosotros nos encontramos precisamente entre el límite de la comunidad Choroma y Marquiri. Precisamente para conocer cuánto ha afectado en hectáreas este incendio en esta zona, estamos con el director del Medio Ambiente del Gobierno Municipal de San Lorenzo, Ingeniero Roger Bravo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, denos la información correspondiente. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, aproximadamente eh, tenemos alrededor de unas 200 hectáreas más o menos afectadas es un cálculo aproximado obviamente, no tenemos todavía con exactitud, obviamente por la topografía de la zona, ¿no? Eh, posteriormente ya tendríamos un cálculo más exacto, ¿no? Estamos esperando primeramente controlar el tema del incendio. nos ¿qué tipo de fauna y flora estaría afectando este incendio? Bueno, aquí como ustedes puede ver hay este, bastante afectación, eh, el paisaje generalmente está conformado más por, por la paja, que es un es una vegetación muy inflamable, tenemos tolas, tenemos algunas queguñas, taracas, eh, liebres en la parte de fauna, eh, víboras, eh, aves también, como pueden ver ustedes aquí, ha afectado mucho la zona, ¿no? Y obviamente el tema de la contaminación hídrica, que es lo más fuerte ¿no? que tiene que haber, porque el agua se contamina y aguas abajo eh, la gente hace uso de este líquido elemento. ¿no? Existe mucho voluntariado, nos mencionaba, pero es, sin embargo es peligroso que puedan ingresar hasta este lugar sin haber recibido una capacitación. Sí, este, obviamente la voluntad de toda la población, ¿no? Es grande para poder controlar incendio pero también nosotros llamamos, ¿no? A, un poco a la reflexión a las personas que vienen, eh, que pueden colaborar, ¿no? Obviamente haciendo el apoyo logístico, ¿no? No interviniendo de manera directa porque hay personal capacitado para hacer... La, la, ...el apagado, el sofocado del incendio... ...las demás personas que vienen tienen que colaborar obviamente... Eh, ...agradecemos su colaboración pero tienen que colaborar... De, de, ...un apoyo logístico ¿no? acercando, trayendo el material... ...pero no acercarse exactamente hasta donde está la zona de, del incendio... ...porque la zona es muy quebrada y para poder reaccionar... ...de una manera rápida es un poco complicado. ¿Existe un funcionario, nos decían herido? Eh, sí, obviamente a, ayer eh, horas de la tarde... Eh, hemos tenido un accidente en la zona baja, en la zona de Marquiri, que un accidente que se ha producido obviamente por por la actividad ¿no? de la paga sofocada del incendio. Bien. Muchas gracias ingeniero, de esa manera entonces nosotros le mostramos en estos momentos cómo está el panorama, como pueden observar existe bastante madera por lo que se ha podido controlar en esta zona el incendio, sin embargo están a la espera de que esto no se propague y se expanda por otras zonas más. Este es el informe que podemos brindar desde eh, la zona del incendio, con estas imágenes nosotros retornamos con usted Gabriela hasta Estudios Central. Gracias, Paola, por la información. El trabajo continúa, el reporte que se tiene a propósito del ocurrido Retremos en Tarija y lo que se busca es sofocar el incendio que se registra en la reserva.